El 9 de mayo hubo una movilización de más de 100 personas como representantes de diferentes comunidades del copín a Casa Presidencial. Su intención fue exigir pacíficamente a Juan Orlando Hernández una comisión internacional independiente para esclarecer el asesinato contra Berta Cáceres, la cancelación definitiva e inmediata del proyecto Aguasarca, la cancelación de todas las concesiones en territorio lenca y la desmilitarización de la sociedad hondureña. El gobierno reaccionó brutalmente. ¡Alerta! contra los miembros del Copin, entre ellos niños, jóvenes, ancianos y mujeres. Venga. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, banda. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo asesinó a la compañera Berta Cáceres en confundación con la empresa privada, en confabulación con la Teresa, con la familia Tala. Son los responsables del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Les pagan por reprimir el fuego, por reprimir a la gente que viene a manifestarse pacíficamente Pacífico Métrico ¿Estás Las denme la cara, compa, y con con el brazo. la cara. Este pone atrás, es que entre los pica. Asesino, asesino. Aquí nos vamos a quedar hasta que ese viejo, hasta que Juan Orlando Hernández dé su cara y ponga, se ponga de frente. Que respete nuestras decisiones. Porque no queremos proyectos que destruyan los ríos, no queremos más autodestrucción de los bosques, no queremos que las mujeres sean reprimidas también, El que las mujeres... Somos el símbolo de esta patria, claro, somos las que mandamos, y aquí no manda Juan Orlando Hernández, lo que aquí mandamos el pueblo. Como que no tuviéramos ese gran valor de hablarle a ese viejo sinvergüenza, ese viejo perro hubiera de salir de ahí y no lo hubiera de corromper a ustedes. Pónganse a pensar que algún día van a necesitarlo y le va a dar las espaldas, entonces va a ser muy tarde cuando ustedes se vengan a arrepentir. Porque tanta muerte, tanta, tanta sangre que ha corrido en la vida de ese viejo remaldito. Vaya, mándale a decir si no quiere ir, mándale a decir que salga. Que ponga la cara así como ustedes los tiran a poner bombas, a tirar humo. ¿Qué, hay, qué hace ese viejo ridículo? <risa> Como resultado de la represión ocasionada por la Policía Nacional, el Ejército y la Policía Militar, hubo varios heridos y cuatro detenidos, entre ellos dos menores de edad. Esto fue por la mañana, eh, los policías eh, al solo llegar nos agredieron, nos dieron con los toletes, eh, nos golpearon, nos arrastraron, nos hicieron... Todo lo que ellos quisieron. ¿No <tose> fue con una bomba se me no, con garrotes, ¿Un que, que yo me pegó? No, fue con los garrotes. Me los di vuelta y me puse con la varilla ahí. Por favor, Tienen a más compañeros. ¡Asesinos! De los asesinatos favor, del en el transcurso del día los detenidos quedaron libres sin embargo, un compañero se encuentra hospitalizado por un golpe en su cabeza durante la represión.